En el anterior programa, en esta sección de cultivo paso a paso, iniciamos el aprendizaje sobre los nutrientes y los efectos que producen en la planta de canalizativa. En esa primera entrega comenzamos a analizar los nutrientes de origen no mineral, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. También vimos cómo se comportan los tres principales nutrientes de origen mineral, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero claro, una vez ya sabemos cuáles son sus principales virtudes y cómo afectan sus déficits y excesos, solo nos queda por saber cómo poder corregirlos y enmendarlos. Empezaremos por el nitrógeno, que como ya vimos, es el nutriente más consumido por la planta y que presenta una funcionalidad muy variada. En la naturaleza, la forma más general de aportar nitrógeno al suelo es mediante la fijación atmosférica a través de bacterias y de microorganismos. Pero la forma ancestral de aportar nutrientes de una forma artificial es sin lugar a dudas a través de los abonados con estiércol de ganado. El estiércol de gallina o gallinaza, que también como se le conoce, es uno de los estiércoles animales que mayor concentración de nitrógeno presenta. Otros estiércoles, como el de oveja y el de conejo, presentan una menor concentración de nitrógeno, pero una composición más equilibrada. Un dato a tener en cuenta antes de utilizar abonos de origen animal es asegurarnos de que hayan sufrido los correctos procesos de descomposición para así transformarse en un abono de calidad que sea viable. Para corregir una carencia de nitrógeno podemos realizar un caldo o té de estiércol. La gran ventaja es que resulta algo bastante sencillo, pero como desventajas están su mal olor y el no poder saber de forma exacta su composición y concentración. Para minimizar olores y asegurar una materia prima de origen que sea lo más equilibrada posible, vamos a partir de humus de lombriz que al fin y al cabo se trata de un estiércol de origen animal y que además es de los más estables. Para hacer el té, además del lombricompost, también necesitamos agua que sea a ser posible de lluvia. Si no se dispone de lluvia, debemos dejar reposar el agua durante un día aproximadamente para que se desclore el máximo posible. Una vez tenemos el agua y el humus, ya podemos proceder a elaborar el té. Para ello necesitamos de un cubo que debe ser de plástico o madera pero nunca de metal, ya que puede alterar los procesos de degradación e influir en el resultado final. Ponemos el humus en el cubo a razón de una cuarta parte del volumen total y el resto lo rellenamos con el agua de lluvia. Es conveniente cubrir el cubo pero sin dejarlo cerrado de forma hermética, ya que se van a producir fermentaciones que formarán gases que hay que permitir que sean liberados, de lo contrario podría explotar el cubo por exceso de presión. La mezcla hay que removerla cada 6-8 horas durante 48 horas, transcurridas las cuales ya podemos filtrar el líquido para poder separarlo de la parte sólida y obtener nuestro abono líquido para fertirrigar nuestras plantas. Una vez obtenido el té, podemos guardarlo y conservarlo en una botella o un bote de plástico para posteriormente utilizarlo a medida que las plantas lo vayan demandando. La dosificación depende del material orgánico aportado, pero para no arriesgar, lo mejor es poder medir tanto la carga de EC como el pH de la disolución nutritiva. Para crecimiento, hay que fertirrigar con una EC que no sea superior a 0,8 Siemens por centímetro cúbico, así que habrá que ir añadiendo agua hasta que la disolución nutritiva alcance este valor máximo. Si nos pasamos, podemos correr riesgo de sufrir una sobrefertilización, lo que acarrearía otro tipo de problemas que ya vimos en el programa anterior. Una vez recogida la EC, hay que hacer lo mismo con el pH, para lo que habrá que utilizar o ácidos para bajarlo o bases para subirlo. El valor óptimo del pH debe estar entre 6 y 6,5. Rangos inferiores o superiores pueden limitar la movilidad de determinados nutrientes. Cuando sucede lo contrario y las plantas presentan un exceso de este nutriente o de cualquier otro nutriente, siempre hay que proceder de la misma manera. La mejor forma de eliminar un exceso de nutrientes es mediante el lavado o el con agua abundante más o menos el doble de agua que el volumen de tierra que contiene la maceta. El fósforo es otro nutriente de gran importancia del que también debemos saber cómo favorecer su presencia en el suelo de cultivo. En la agricultura ecológica se utiliza como enmienda de fósforo los conocidos como fosfatos naturales, que además de contener calcio, presenta una concentración de fósforo cerca del 30%. Los fosfatos naturales se han de utilizar solo en suelos neutros o ácidos. Cuando se cultiva directamente en el suelo hay que enmendar entre 20 y 40 gramos por metro cuadrado dependiendo de cada suelo. Si se usan en suelos neutros y básicos se puede afirmar que los fosfatos naturales se vuelven totalmente inertes. En este último tipo de suelo hay que recurrir al fosfal-fosfato calcinado, que contiene un porcentaje de fósforo similar a los fosfatos naturales, pero de asimilación más rápida. Hay que utilizarlo en el mismo intervalo de dosificación que los fosfatos naturales. Los excesos de fósforo hay que tratarlos igual que los excesos de nitrógeno, es decir, lavarlos con agua abundante. Cuando se realizan los lavados, se pierden todos los nutrientes, así que luego hay que reponerlos mediante enmiendas orgánicas o minerales. Cuando hablamos del potasio, hicimos un fuerte hincapié en la cantidad de procesos metabólicos en los que interviene este mineral. Así que es muy importante saber cómo poder conseguirlo. Las fuentes más comunes donde podemos encontrarlo son, además de los estiércoles, en la consuelda, el plátano o el pantecali, que procede de depósitos salinos naturales. Un buen remedio para paliar un déficit de este nutriente lo hallamos en el plátano, siendo su piel la parte a utilizar. Necesitamos la piel de 4 o 5 plátanos y un litro de agua solamente para hacer este preparado. También a quienes le añaden miel de caña o melaza, pero esto es opcional. El primer paso consiste en llevar a ebullición el litro de agua en un cazo puesto al fuego. Cuando rompe el agua a hervir, hay que añadir las cáscaras de plátano bien troceadas. Cuanto más troceadas, mejor. Dejamos que hierva todo durante un cuarto de hora aproximadamente. Transcurrido el cual, apagamos el fuego y lo dejamos infusionar un rato hasta que enfríe. En cuanto pierda gran parte del calor, podemos colarlo, guardarlo en una botella y reservarlo hasta que necesitemos utilizarlo. Por cada litro de preparado puro, hay que añadirle dos litros de agua y así obtenemos la disolución nutritiva. Pero antes de aplicarla, hay que medir la EC para evitar sobrefertilizaciones y medir el pH para así asegurarnos que las plantas pueden asimilar los nutrientes. <risa> En el próximo programa conoceremos el resto de nutrientes que nos quedaron pendientes de exponer en el programa anterior. Y recordad, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos.